Mi tía, Pedrito Angel, me dijo que tenía que hacer ejercicio. Así que me vine caminando desde la pega a la casa. Voy bueno, a la mitad de camino. Pedrito es lo mejor que puedo hacer por ahora. Hey guys. Bueno, yo ya estoy con mi vestido de noche. Después de esa caminata de una hora y diez minutos, estoy duchadito, listo para irme a la cama a las 20.50 de la noche. Aún no me voy a acostar, pero es como estoy cerrando el día, así que... Pregúntale un árbol Silvia Jiménez Cruz dice Para que siga siendo puntual la hora exacta en el festival Ding dong, ding dong, din -don, din -don. oh. Diego que veo en el blog 141 Celebra el cierre donde estamos con la monza tomando? su sí, Diego Duarte eh, especifica que Radio Festival es la única radio en colores de Chile Y lo sigue siendo Jaime Valenzuela me dice que cuando vuelva de Barcelona La bienvenida tiene que ser en La Serrana Y va a exigir pizza vegana mi compadre es vegano, y quiere su pizza vegana, y es justo necesario. Con tal que todavía existan las otras pizzas con carne, me... estamos bien. Rods me dice, el antibuto a la CD127. Esto. Digital Zoom 6 me deja un saludito, así que gracias por darte una vuelta. No te olvides suscribirte. Cecilia Peña Fiel da una vuelta y dice tres cosas. Entiende y apoya a la Monse en lo del maquillaje. Punto para la Monse. Dos. Mi hermana cocina en la raja, y sí, aunque tú solamente has visto los platos, no los has probado, debes saber que mi hermana cocina, pero no. Y dice que le encantan los vlogs con gatitos, y últimamente han sido varios ¿Por qué será? En el vlog con la vida en la mochila, y si Duramo Morales celebra el, el, el remate del final, si quieren ver cómo es, tienen que ir aquí. Así que eso es todo, voy a cerrar el día acá. Hoy día me tomé cinco botellas de agua, fumé seis cigarros y anduve 17.946 pasos. Ok, me dormí a la hora de la gallampa, pero pero logré levantarme temprano, así que... ¡Oh, bacán! un chile! Vamos a despertarme temprano, es como... Si puedo levantarme temprano, a la hora que no debo levantarme, todo es posible. Ando cargado de sueño, pero eventualmente todo es posible. Ryan Little. Vía <risas> largo. Vía con mucha pega. Uh, acabo de acordarme que la mañana estaba súper optimista con cable de energía, pero lo que me causó ese optimismo ahora me causó mi cansancio y.. Ay, ay, ay, si mi ánimo actual fuera un edificio sería este. Les conté de la teoría de que un hábito se vuelve un hábito después de 66 días La teoría dice que si uno hace algo durante 66 días Esa acción se vuelve un hábito, se vuelve, ya se vuelve parte tuya Y a pesar de que en la mañana estaba súper entusiasmado y después se me bajó la energía Es el primer día de muchos de los cuales intento levantarme muy temprano para hacer lo mismo Echar la cama, a tomar desayuno y a irme tranquilo a la pega La parte más difícil es dormirse Siempre ha sido así para mí, pero es hora de tomar unce con Lecarini. Mírala. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡No! Mírala. ¡Mírala! ¡No! ¡Es la ¡No! mejor esposa! Mira, ya estoy un <risa> Ya vamos a hacer faltita con huevo. Porque yo lo no vale Porque lo valemos. más. hablamos? Ahí está. ¡Qué bonito! Y pues, hablamos? ¡Ahí está! Ah, ¡Qué bonito! ¿Qué aprendimos hoy día Legorini? Que hay que lavar la noche. Y además eh, uh, Hacer las cosas una vez no es suficiente Hay que hacerlas 66 veces para que sean parte de uno eh, Hoy día anduve 20.525 20, pasos Me tomé cuatro botellas de agua Lo que hacen 2 litros eh, Fumé 0 cigarros Gasté 3 lucas en el almuerzo Y... Eh, ya vamos en el 143 no, no, no, no, no, ¿Qué? no, voy a hacer nada